No eh, raro, 4x4, 4 arranca Eh, el Listo, para allá arranca él, 3, 2, 1, tiempo No nos notamos, esa está afuera, ah, no, no queda 3, 3, 2, 1, no acá Si, sí, estamos en la vereda y no hay nada más que buscar Una vez más que entra esta cera, sí, no estoy en un museo, pero que cera, De mi mañana y me desea no se trata de buscar, se trata de improvisar No es buscar es encontrar Las no palabras jugando en el bomba Vos le pegás, no males de odisea Si mi nombre es Ulises Y la odisea ya la pasé Por eso yo te pise uh, yeah, yeah. yeah. <risa> Aunque pasas la odisea Ahora te llega otra Y es perder y siempre quedar en mis mi sombras No tienen una palabra que asombre ¿Dé? La mía te que asombra al hombre Vos sos un mediocre que nunca le incrustas Pero bueno, no Solamente solo un Pero bueno, el Vos lo son dos, no, es bueno a no, la copa y vine a ponerle color, no estoy afuera, ni en la copa, ni en el ortador nunca destruiré ah, a Colón. A cerrar los toques no son para tanto, partir los dos que cuatro por cuatro, esto es si no te escucho, que me importan las palabras, ¿Si son las la las la que me llenan llena mucho, sí ha. para ahí que me trae si no es ya, ¿sí? ya sé que no te importan ¿Sí? las ¿Sí? palabras, por eso las tratas mal, cuando te pones a trabar en menos de la instrumental, no vales de que Colón, yo soy Cristóbal Colón, odia la tierra yo, le Vine a dominar vas a dominar la tierra porque sos colón, pero no entiendes que en esta batalla salí perdedor. Porque aunque quieras ser un caballero bueno, no tenés el don. Vas a perder ahora y tenés en de prisión. Ah, no, no, ¡Ah! Pero bueno, usted no está primero, llegó el más rapero. Bueno, viste, no sé cansa rubero, pero bueno, te pegó el estilo y te fuiste para el suelo. No estoy en el cielo ni en el infierno. Se gané a todo bien Apurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Un quilombo de mano ¿Pasó él? ¿Pasó él? ¿Qué ¿Quién pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién qué pasa acá? Sí, sí, él tiene solo un voto Sí, él tiene un voto Sí, él tiene un voto ¿Cuánto Frank? ¿Cuánto Frank? ¿Cuánto Frank? Tiene 3, tiene 3, 2, 1 ¿Pasa Frank? Bueno, pasa por la acumulación de votos ¡Aplausos! ¡Aplausos!